Buenas, soy Sergio Tejero, profesor de Lengua Castellana y Literatura y os voy a explicar por qué quiero usar el método Flipped Classroom en mis clases. La educación es eso, un viaje emocionante y a través de este vehículo quiero llamar la atención de mis estudiantes, quiero que se involucren en su aprendizaje, que ellos sean los protagonistas de lo que están viendo, leyendo y sobre todo aprendiendo. Ya que diariamente utilizan el teléfono móvil o la tablet para consultar juegos, para ver vídeos, llevar todo ese material, todo ese lenguaje al aula y convertirla en material didáctico. Y claro, también enseñarles a que ellos sean capaces de crear todo ese material, presentaciones y, por qué no, también juegos. Es un viaje emocionante, es un viaje difícil, pero la meta está ahí en el horizonte. Y no solo es bueno para ellos, voy a aprender muchísimo porque en este camino, con esta metodología, creo que yo voy a aprender enseñando. Y ojalá algún día algún alumno me diga lo que aparece en esa frase que estáis viendo.